Hoy estamos con Lidia Pedrosa, una compañera histórica de Aten, que ha dado una lucha enorme contra la reforma. Lidia, hoy te estamos preguntando cómo te acordás vos de ese 4 de abril. Bueno, la verdad que es una fecha terrible para todos los compañeros, no solamente para los docentes, sino para todo, eh, todo el mundo, diremos. Porque el asesinato de Carlos eh, fue en un contexto de, de lucha de todos los docentes, cuando reclamamos canasta familiar, eh, la, la verdad, enfrentamos la reforma ¿Te acordás, Lidia, que era 2.880 pesos en ese momento, la canasta sí, familiar? Sí, sí, y ahora está en 300.000, sí. por lo menos. Eh, bueno, en ese momento, eh, me acuerdo que esa noche anterior al, al hecho, nos habíamos pasado haciendo un mapa de Neuquén, caracterizando que ir al rollito era ir a una trampa. Y eh, lamentablemente eh, la asamblea se dio vuelta, según otras... Eh, eh, intervenciones de Guagliardo, por ejemplo, y de otros, se, se dio vuelta para ir a Yoyito. Eh, nosotros caracterizáramos que era un lugar peligroso, además ya sabíamos que estaba gendarmería apostada ahí. Eh, bueno, eh, el Lidia, hecho... ¿Te acordás cuando luchábamos con la consigna Fuera Sovich, que hicimos, hicimos, hicimos yo no hice, hiciste vos, una rata gigante que la llevamos? Sí, hemos hecho muchas intervenciones, Artística. aludiendo sí, desde el punto de vista artístico. Y ahora también, eh, porque estar acá eh, nos moviliza a todos eh, y, y realmente estamos, seguimos en la resistencia. Estamos haciendo un proyecto, porque al monolito donde se, que se, se instaló cuando asesinan a Carlos... Ese monolito fue trasladado hacia atrás en la ruta por el nuevo trazado de la ruta y ahora lo sacan del lugar y lo trasladan, eh, lo vamos a trasladar como a dos cuadras para el lado de Ayoyito, en esa esquina. Eh, ha sido también una lucha política lograr ese espacio y ahora estamos en tratativa para que hagan la base y la pared donde se va a instalar un mosaico que mide 8 metros 60 y se va a 9 con todos lo, los demás elementos y eh, 5,60 de altura, o sea, son 60 cuadros de 80 por 80 que va a representar esa lucha histórica de ese 4 de abril eh, junto a dos fotos de Fuente Alba que van a estar apostadas, una mirando hacia Neuquén y otra mirando hacia Arroyito. Ese proyecto es un proyecto dinámico y esa sería la primera etapa, porque está proyectado a ser eh, después eh, un abrazo eso diremos, hacia atrás, con un piso eh, y baños atrás también, ¿no? Y un techo que alude a los pañuelos de las madres. Eh. Lidia, y tu tuve oportunidad de ver el proyecto que están pensando y la imagen de Carlos, porque recuerdo tu intervención cuando a Carlos le sacan la barba, cuando a Carlos lo sacan de la ruta, de ese delegado, me acuerdo de lo que vos nos decías, y ahora eh, el trabajo que están haciendo representa a ese Carlos de lucha. La imagen, claro, ¿no? Exactamente. Bueno, las fotos son representativas a ese Carlos con bigote, que nosotros conocimos. Y barba, eh, el delegado. Sí, el, el, el, el que nosotros reconocíamos desde, desde cualquier punto de vista, ¿no? en cualquier lugar del mundo se reconocía esa foto. Sacarle los bigotes y ponerlo de agua a la polvo ya fue transformarlo. Entonces, nosotros nos negábamos a esa imagen. Bueno, esa es la imagen que va a aparecer, la de los bigotes, diremos, y, barro, eh, y, eh, y va, va a aparecer ese mosaico eh, enfrentando un poco hacia la ruta. ¿Y eso cuándo se va a inaugurar la idea? Eh, bueno hicimos todo el intento de que fuera ahora para este 4 pero eh, logramos que se limpie el espacio que se empiece a rellenar y ahora tenemos que esperar estos 15 días para que se falta para falta la plata la base claro y, y nos den los fondos para que se haga la base y la pared que hay que dirigir ahí ¿no? entonces que estamos reclamando que se ponga la plata de los afiliados en esto claro que... exactamente bien. sí sí sí ya que no tenemos planes de lucha fuertes que, ¿Que se, gaste eh, la plata ahí? se gaste la plata del sindicato estaría bueno que se vaya a ese lugar ¿no? bueno bueno, bueno muchas gracias que, eh, yo en esto que se llevó adelante estoy muy agradecida con todos los compañeros como se pusieron a la cabeza y eh, no solo Aten Senillosa, que es el que, que coordinó todo esto y sostuvo ese espacio porque la verdad que lo sostienen ellos eh, todo el sector de, de capital, de oposición y de distintos sectores como Chañar, Plotier, hasta hay compañeros de Córdoba y todos que han trabajado y siguen trabajando en este mosaico ahora hasta, hasta concluirlo. Realmente es un... Una resistencia a lo que hemos hecho y eso va a reflejar este mosaico en la ruta. Bueno, muchas gracias Lidia.